vida y de venir a impartir mis conocimientos profesionales que son alimentos y bebidas en la cuestión hotelera y sindical. Nuestra primera asociación se fundó en 1983 con mi hermano el profesor José Herrera Asensio en paz descanse. Eh, y otros compañeros de chilenenses inquietos para buscar el apoyo social y gubernamental a las personas que llegamos en aquellas épocas cuando Cancún aún era virgen y teníamos muchas necesidades de vivienda y de política entonces nosotros por esa inquietud volvimos a retomar el punto de conformar la Federación de Quintana Rooenses en Quintana Roo, perdón, de guerrerenses radicados aquí en el estado de Quintana Roo. Desgraciadamente no tenemos el número exacto de guerrerenses radicados en el estado, pero tenemos un número aproximado. En el municipio de Cancún, de Benito Juárez, en total, digamos, somos 911.503 habitantes en general, en el municipio. De esa cantidad, somos un promedio de 75.000 guerrerenses radicados en el municipio de grito Juárez, en donde la mitad son hombres y la mitad son mujeres. ¿De qué se trata la unificación de criterios culturales de los guerrerenses, porque somos de las diferentes nueve zonas del estado de Guerrero, donde son diferentes culturas ancestrales y dialécticas. Nosotros, nuestra inquietud es, número uno, conservar nuestra cultura, Guerrerense en Quintana Roo. Número dos, buscar culturalmente una identificación que sea más clara porque aquí en Quintana Roo somos de todo, toda la República Mexicana, diferentes culturas, pero creemos nosotros que con una buena participación y un buen programa, lograremos encontrar nuestro camino cultural unificado en Quintana Roo, que aún no lo tenemos bien claro. Solamente tenemos nuestras bases mayas, pero es solamente con una minoría de habitantes del Estado. Pero nosotros, la mayoría, como somos foreños, tenemos la obligación de buscar culturalmente una identificación para el Estado de Quintana Roo, en beneficio del propio Estado, y para que la República Mexicana y el mundo entero nos identifiquen, no solamente como un destino turístico, sino como unas personas culturalmente preparadas y con una identificación como tal. Número tres, ¿qué es lo importante en esta época que estamos viviendo políticamente? La sociedad civil se está organizando para poder coadyuvar con los gobernantes, ya sea federal, estatal o municipal. Nuestra mejor intención es apoyar coordinadamente con los gobiernos de nuestra gobernadora, perdón, la licenciada Mara Lezama o con nuestra presidenta municipal pero también, a la vez, en donde nosotros podamos expresar nuestro sentir político, podamos nosotros, unificados como sociedad, poder reclamar los malos actos y aplaudir los buenos actos. Muchas gracias. Sí, toca en turno a, a otra asociación civil, ...incorpora para la formación de la Federación de Guerrenses y Simpatizantes de Mínico Juárez y en Quintana Roo. Quiero decirle que esta es una antesala ¿sí? de lo que estamos haciendo. Ya eh, formalmente legalizada se va a hacer una, un, pequeño, un gran convivio en la cual pues, vamos a invitar autoridades y funcionarios, tanto municipales como del Estado. Toca el turno al contador Anselmo España Espino, que es también presidente de otra asociación y se liga a nosotros como federación. Adelante. Gracias doctor. Antes que nada, buenos días gracias a todos y gracias por acompañarnos a este evento donde estamos pues como dijo el doctor rato, haciendo un poco de ruido con la creación de la Federación de Asociaciones eh, aquí en el estado de Quintana Roo. Este es un proyecto que se traía ya de hace un par de años, hoy lo estamos aterrizando, y el, el objetivo principal es el de hacer gestiones, el de coadyuvar con los gobiernos, eh, sobre todo los que tenemos localmente, el estado, el municipio. Dos. La defensa de los derechos humanos de toda la, la, la sociedad, no nada más guerrerenses y simpatizantes, todos los que se acerque, poder hacer gestiones para ellos y poderlos defender ¿no? ante las autoridades. Que ese es parte de la, del objetivo de la Federación de Asociaciones. Hoy por hoy creo que se está logrando algo que nos traía ahí este, preocupados, algunos tira y aflojas pero creo que estamos por aterrizar ya 100%. ¿no? Es el último estirón y a partir de hoy ya estamos haciendo ruido con el nacimiento de esta federación. No se está creando para efectos de, de, de reclamos, se está creando para efectos de ayudar, gestionar ante las autoridades, para la sociedad en general. De antemano, gracias. Es todo. Bueno. Entonces, eh, en el Estado, vamos a hablar aquí de Benito Juárez, no hay un censo que diga cuántos guerrerenses hay, pero aproximadamente a una estimación, según el Consejo Nacional de Población, estamos arriba de 80 mil guerrerenses aquí en Benito Juárez. Y arriba de 100.000 mil en el estado, entonces como ven somos bastantes, somos parte, de una parte migratoria, como ya dije que venimos aquí a, con otros estados a construir, a hacer las cosas buenas en el, el aspecto en, en la, y en las áreas sobre todo turísticas, sí, por el auge que tenía en ese momento nuestra octava maravilla del mundo, que era Acapulco. Entonces mucha gente con grandes experiencias en el, turi en el sector turismo, en la gastronomía, pues vinieron aquí a dar parte de su experiencia Así como también los, en la Ciudad de México, la gente que vino y los estados circunvecinos como Yucatán, Campeche. Entonces nosotros venimos, ya aquí somos quintanarroenses, crecieron nuestros hijos e incluso ya nuestros nietos. Entonces esa tierra para nosotros es bien querida, eh, es adorable y nosotros lo que queremos es no perder también nuestras tradiciones aparte eh, nuestra federación que hoy es un día histórico porque al final de cuentas cada paisano tiene diferentes o diferencias pero aún así hicimos acuerdos y llegamos a un consenso por eso el día de hoy se conforma la federación y el día que ya esté ya bien cimentada Vamos a tener una gran fiesta en la cual vamos a invitar a ustedes que son los primeros y gracias por venir aquí a las autoridades, a las autoridades municipales, estatales y federales y a nuestra gobernadora, a nuestra presidenta municipal para que esto tenga pues un nivel realmente formal. ¿sí? Nosotros, además de que a los que no llegaron ya tarde, eh, hemos hecho enlaces porque nos preocupa no nada más como guerrerense ¿no? O sea, yo siempre he dicho, guerrerense no nada más es aquel que ha nacido en tierras guerrerenses, sino es aquel que lucha, defiende, ama y trabaja para los guerrerenses, que puede ser cualquier miembro que sea mexicano. Sí, entonces ese es nuestro lema por ahí se dice y simpatizantes porque se van a incorporar simpatizantes ya no sean de revences. además de eso este, eh, lo que nos preocupa mucho ahorita en la actualidad es la carencia de, o el desempleo que hay ¿eh? aún y todo Cancún con el auge que tiene por eso hicimos enlaces con los sindicatos tanto de la CRO con la CTM aparte de otras otros, otras actividades que hay con ellos los que más nos preocupa y todo es darle el trabajo a la gente que necesita se viene con nosotros y nosotros somos el enlace para que den el trabajo sobre todo en la zona hotelera además de gestionar yo trabajo en el hospital general Hacemos ahí muchas gestiones ¿sí? Para los que nos conocen o no nos conocen eh, Que le dense o no le dense, Para que le den la atención adecuada Porque siempre va a influir ¿sí? La persona que trabaja ahí De alguna manera para que le den el servicio ¿sí? Que sea de bienestar Entonces, no sé si Alguien tiene que decir algo más o quieren preguntar con mucho gusto aquí mi señor secretario mi vicepresidente mi Gustavo Barrera Gustavo Herrera el contador otras asociaciones que están aquí se conforman pueden sí. decir algo a ver. Eh, antes de, de que vayamos a decir con las preguntas ¿no, del vicepresidente este, la verdad desde aquí queremos también saludar a los diferentes presidentes y asociaciones civiles de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, que también son grandes aliados y amigos de todos nosotros, ¿sí? eh, No solo Guerrero, dice el presidente, y la verdad, mucho como nosotros, como ustedes, y como todo Cancún, como todo Quintana Roo, está conformado de los países, de los estados, perdón, del sureste, se conforman de los estados que les prometen y pues que hay una buena acercamiento, un buen acercamiento un buen lazo de amistad y es en la finalidad también estar unidos con los demás estados para nosotros reforzar más el estado de Quintana Roo es bueno, ahora sí que yo creo que ahorita es el momento de que los ciudadanos aquí en Cancún, en Quintana Roo nos unamos de alguna forma Todas las circunstancias que hay eh, en algunas ocasiones, ¿no? Por parte de algunos malos servidores públicos en instituciones del municipio, del Estado, que cuando lo toman unilateralmente, pues hacen con ellos lo que quieren, ¿no? Precisamente nosotros vamos a estar dándole prioridad al derecho fundamental que nos marca la Constitución, que es los derechos humanos, ¿sí? Vamos a estar muy pendientes de esa situación y les damos parte a los ciudadanos de Quintana Roo que cuenten con nuestro apoyo porque tenemos un área jurídica, aparte de la cultural y deportiva que también vamos a estar reforzando vamos a tener nuestra área jurídica donde de alguna manera vamos a estar en enlace con las autoridades con nuestra presidenta municipal, con nuestra gobernadora Mara Lezama para estar muy pendientes porque ella entendemos que nuestros gobernantes a veces no se enteran de todo lo que ocurre pero sí es muy importante que se señale para que ella corrija y de esa forma nos apoye, ¿sí? Un derecho fundamental, los derechos humanos de los ciudadanos, vamos a estar muy pendientes de eso. Invitamos a todos los ciudadanos que tengan alguna situación de queja, de inconformidad, por maltrato de servidores públicos, estatales, municipales, que acudan con nosotros. Nosotros vamos a ver la línea correcta para llegar a nuestras autoridades, principalmente, y darle solución, que no se sientan solos, porque... Últimamente sí han estado un poco desatadas las situaciones con servidores públicos, tanto algunos municipales y algunos estatales, y no estamos de acuerdo. Nos vamos a retomar el tema también de Aguacán, también, donde están exerverándose en los costos de recargos del agua hacia el ciudadano. Nos está haciendo una afectación realmente muy dura para todos los ciudadanos. Entonces, unidos todos los ciudadanos, sean guerrerenses y de Quintana Roo, y de donde estén unidos, Vamos a hacer la fuerza para poder realmente protegernos ante todo ese, ese tipo de arbitrariedades. Es un mensaje para todos. Están invitados.